Hola, ¿qué tal? Buen día, bienvenidos, un gusto saludarles su amigo y servidor, José Alfredo Zaragoza, buen día, a través de esta señal de familia census en sus capacitación, y bueno, el día de hoy estamos muy muy contentos porque vamos a hablar de un tema muy muy interesante y para eso hemos invitado pues a una persona muy reconocida en el ámbito contable, un amigo, un excelente maestro, y bueno, yo le quiero dar la bienvenida, le quiero agradecer su presencia al contador José Luis Arroyo Amador. ¿Qué tal maestro José Luis? Buen día. Hola José Alfredo, gusto saludarte, muy buen día a todos y pues con el privilegio de estar aquí participando contigo. Bien, pues muchas gracias, al contrario, te, te agradezco que hayas aceptado la invitación, sabemos que estás muy ocupado, que manejas ahí una agenda un poquito apretada, y pues siempre aquí darle difusión a este tipo de temas, ir orientando pues a los colegas, por supuesto también a, a la gente que a lo mejor está estudiando la carrera, pues va a ser de, de mucho beneficio. Brevemente, hago una semblanza de, de nuestro estimado maestro y amigo José Luis Arroyo Amador. Él es contador público por la ESCA, Escuela Superior de Comercio y Administración del Instituto Politécnico Nacional. Es maestro en Derecho Fiscal. Es también, eh, pues como tal, ha tenido ahí diversas eh, actividades, tanto en el tema de cátedra como también ya eh, más de 20 años de, de experiencia profesional. Podemos mencionar que también ha impartido eh, clases a nivel maestría, a nivel licenciatura en diversas universidades públicas y privadas. Es socio del Colegio de Contadores Públicos de Hidalgo, también socio de la firma Arroyo Consultores y de otra firma que se denomina Audacia Corporativa Fiscal, del cual por ahí seguramente mis estimados amigos que hoy nos acompañan este, pues ya han dado cuenta de ello, ¿no? Por ahí tenemos tema de una revista, algunas cápsulas, que si no mal recuerdo por ahí los días martes nos hacen llegar, con temas muy, muy interesantes. Y bueno, pues es bastante vasta la, la experiencia, el, el palmarés de nuestro amigo, ¿no? Que también ha participado del... Consejo Directivo del Colegio de Contadores Públicos de Hidalgo, ha sido miembro de la Comisión Fiscal de, de la misma institución, secretario de la Comisión Fiscal de la Zona Centro del Instituto Mexicano de Contadores Públicos y también presidente de la Comisión Fiscal Zona Centro. Es decir, pues ya toda una trayectoria, eh, toda una autoridad para opinar sobre diversos temas. Y bueno, nuevamente te agradezco, José Luis, que hayas aceptado la invitación. ¿Qué te parece si iniciamos? Eh, el tema es muy interesante y quiero aprovechar también para saludar a la gente que se va incorporando, eh, que nos ayuden a compartir este programa, si así lo consideran, que puede ser útil para otras personas, que nos hagan llegar sus comentarios, sus saludos. A veces en vivo se, se complica un poquito ir dando ahí el monitoreo o el seguimiento en Facebook, pero vamos a estar ahí al pendiente, tratar de cachar lo más posible de saludos, de comentarios y bueno, vamos a iniciar. ¿Qué te parece, estimado amigo, maestro José Luis? El contador es financiero, es fiscalista, ninguno de los dos. Eh, ¿Qué opinas, amigo? ¿Cuál debería ser el perfil del contador como asesor de las empresas? Muy bien, pues fíjate que primero es ello de acuerdo a mi criterio, los contadores tenemos la capacidad y debemos enfocarnos de manera profesional a ser asesores de negocios. Eh, a nivel internacional, eh, tú, tú también eres un, un colega muy estudioso y cuando incursionas con la gente de los equipos de estudio de normas de información financiera a nivel simplemente Latinoamérica, hay una disyuntiva en que dicen, somos tenedores de libros, somos calculistas de impuestos o, o qué somos. Y de acuerdo a nuestro criterio, debemos ser coadyuvantes con los empresarios para la toma de decisiones financieras, netamente. Eh, tenemos mucha referencia y muchas quejas, si y así lo consideramos, mi estimado Alfredo, de hace muy muy reiterativamente, desde hace dos años, donde, donde encontramos una excusa eh, brutal, por decirlo así, con esto de la cuestión sanitaria, ¿no? Pero cuando hemos hecho algunos análisis en la parte financiera, estos ya nos venían compartiendo de 2018, 2019, que se esperaba una debacle financiera, vamos a llamarle así, sin, sin pensar en que iba a existir ello. Y entonces nos regresamos a preguntar, ¿y quién estaba preparado para esto? Desde el punto de vista de la administración del negocio. En base a qué toman decisiones los empresarios, y hemos escuchado vertientes que tú compartirás probablemente en los cursos que impartimos, en las asesorías con los contadores y demás. Y te dicen, es que el, ¿para qué hago estados financieros si el cliente no les entiende? Y bueno, de acuerdo a mi perspectiva, por supuesto que el cliente no les va a entender porque no es especialista en la materia. Es como si voy con el cardiólogo, no sé, con el nutriólogo y me empiece a explicar ciertos tecnicismos médicos y yo les digo, pues no te entiendo nada. Y Dime si es cuando, malo o es bueno, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que eh, te, te dicen algunos tecnicismos y dices, no, pues ya tengo que hacer invariablemente liberar mi testamento, por decirlo así. <risa> Pero hablando de ello, fíjate, cuestionando con algunos, eh, te, digo, junto con mis socios, tengo el privilegio de estar asesorando a varios consejos de administración y em, empezamos a hacer ese cuestionamiento y decimos, bueno, ¿y cómo está la, la convivencia con los socios y en caso de que haya una ruptura? por cualquier cosa quién va a heredar y quién va a jugar con esto, ¿no? Entonces si estás de acuerdo conmigo, yo he promovido hace muchos años porque así estuve a cargo de un área específica, la planeación financiera y la planeación financiera que es algo es algo para lo que estábamos preparados los contadores y no lo promovemos, no lo vendemos y dicen que la profesión está muy mal pagada y hace unos días estarás de acuerdo que por ahí circuló que otra tarea que también aprovecho hablando con una expresidenta de un colegio de contadores, eh, me decía, es que hay una barbaridad de información pésima y de presuntos especialistas en estas materias respecto a lo que es un contador y lo que debe hacer con un contador. La disyuntiva era, ¿cuánto debo de cobrar? Y bueno, pues por ahí ya dejamos a criterio de cada quien. Y hubo una, una, una posición donde yo me permití decir que era bajo algunas condiciones respecto al beneficio financiero que le generas a las empresas, que desde mi perspectiva es generar flujo de efectivo. Hay que generar flujo de efectivo para los socios, accionistas o dueños de las empresas después del pago de impuestos. Dicho de otra manera, aunque sea un poquito descortés, no me interesa el pago de impuestos, debe estar intrínseco intrínseco perdón en el desarrollo de todo lo anterior. En consecuencia, también, por ahí, algunos colegas que les mando afectuosos saludos eh, a nivel república, ha vertido mucho la disyuntiva, mi querido José Alfredo, y entonces, ¿qué es? ¿Primero el CFDI o el registro contable? Y yo me permitiré únicamente, en mi nombre, mi estimado José Alfredo, para que no te mezclen ni luego digan que, pues, andas ahí de subversivo, desde mi punto de vista, al contador para efectos contables no le debe de interesar el CFDI. Para efectos contables. No es que esté diciendo que no sea importante, sí, pero luego invertiríamos mucho tiempo y quizás lo hagamos en otra sesión. ¿Y para qué sirve el CFDI? Bueno, para la parte contable no sirve para nada, desde mi punto de vista. No es ningún documento de registro, no es ningún documento original y no tiene validez ante cierta cuestión que ahora le han llamado materialidad, ¿no? Esto es así de, de, de simple y lo podemos constatar. En la defensa fiscal que hemos llevado a diferentes empresas y en los diplomados, puedo presumirte si es así, he, he tomado diversos diplomados en penal fiscal y los abogados dicen del CFDI, gracias por participar, pero también nuestro hermano de profesión y de vida, Efraín Salvador Miramón, dice constantemente, el CFDI es una declaratoria de culpabilidad que tú emites. Es bajo protesta de decir verdad para efectos fiscales, ya que en ese contexto, y si lo consideras prudente, mi querido Alfredo, no existe la contabilidad fiscal, y no existe el concepto de que el Código Fiscal nos obliga a llevar contabilidad, eso no es correcto, artículo 28 del Código Fiscal, artículo 33 del reglamento del propio Código Fiscal de la Federación, no expresan ello, pero la norma de información financiera que nos obligan a todos los que emitimos información financiera hacerlo bajo ciertos lineamientos, no son aceptadas, no son respetadas y no son atendidas. ¿Por qué el gremio, cuando hacemos la pregunta? Pues porque nadie te sanciona, porque no te las exige el, contacto, el cliente, pero es una responsabilidad profesional, no me querido Alfredo. Digo, en ese, en ese sentido, si quieres por ahí despegamos, porque pues podría haber mucha tela de dónde cortar, pero vámonos Perfecto. por ese la camino. Perfecto. Pues sí, mira, como bien señalas, eh, me llama mucho la atención eso que comentas del de CFDI. A, a veces yo eh, por ahí hacía la, la mofa, la, la broma, que pareciera que es la otra pandemia, ¿no? Así es. Ya, fin, finalmente tenemos por ahí, eh, hacíamos eh, la burla del el virus de la cefeditis. Es correcto. Eh, por ahí también este, pues el tema de que mucha capacitación en ese aspecto. Estoy de acuerdo contigo, es importante, es multicultural a nivel de negocio de, de cultura empresarial pero no lo es todo ¿no? finalmente a veces le damos eh, ese peso que no tiene y complementando, contestando ahí un poquito eh, a, a lo que tú hacías eco, pues yo te diría que el día de hoy el CFDI ni de comprobante sirve ¿no? ¿No? <ríe> a propósito de lo que tú comentabas de la materialidad ¿no? es correcto, Porque nosotros ahí hemos comentado pues termina siendo simplemente un requisito más de las deducciones y un excelente vehículo o instrumento de fiscalización para las autoridades. ¿no? Es, claro. Si le quisiéramos dar ahí un peso específico, decir de qué se trata, para qué me sirve, pues básicamente vemos que es para eso. Pero fíjate que en la práctica nos encontramos muchas excusas. Eh, yo escucho gente decir, lo que tú comentabas, no que el empresario no está dispuesto a pagar por estados financieros. Que al empresario esa información no le sirve ni le va ni le viene, ¿no? O sea, eh, entre las cosas así que hemos escuchado, fíjate que a mí me llama la atención, no sé si estés de acuerdo, digo ahorita escuchaba un poquito eh, de lo que nos compartías, pero en mi opinión las leyes, y, y no estoy hablando exclusivamente de tema eh, eh, propiamente eh, ley fiscal, sino volteando a ver eh, algunos aspectos como el código de comercio, eh, y eso que decíamos, ¿no? De que no hay sanciones, eh, eh, sobre todo la gente, digo, ahorita tenemos la, la posibilidad, la oportunidad de poder estar impartiendo, pues, un tipo de seminario donde hacemos mezcla de tema contable, de tema fiscal, no porque necesariamente tengan que interrelacionarse, ¿no? Sino también ahí es por un tema de, de poder captar un poquito la atención del colega, un poquito la atención del contador. Y que ya cuando lo comentas, lo platicas, dices, ay mira, pues de qué cosas se entera uno, ¿no? Prácticamente yo, yo, yo ni enterado estaba, ¿no? Entonces, eh, fíjate que en mi opinión, eh, por ejemplo, volteando a ver el código de comercio, eh, eh, si pensáramos en una ley general de sociedades mercantiles que me dice que, pues por lo menos una vez al año, pensando en una sociedad anónima, eh, tengo que convocar a una asamblea general, hay que presentar un informe financiero y ahí me dice pa, pa, pa, pa, qué tipo de información, y esto incluye, o, o, o finalmente es extensivo al tema de estados financieros. Y lo que yo siempre le comento eh, eh, a los empresarios, en su momento también ahí con los alumnos en la cátedra, que yo sepa, salvo que estuviéramos hablando de un tema de contabilidad gubernamental o, o, o un tema de emisoras, eh, ahí a nivel de las empresas que cotizan en bolsa de valores, Ninguna ley te va a decir cómo emitir un estado de situación financiera. Ninguna ley te va a decir cómo se tiene que estructurar o conformar el estado de resultados. Pero lo que sí es bien cierto, y ahí es donde ya yo empiezo a captar el interés de las masas, cuando tú les dices, si bien el código no me obliga, pero sí me dice el Código Fiscal de la Federación que no llevar contabilidad conforme a lo que prevé el código y su reglamento, pues que finalmente sí, eh, pues tiene ahí un efecto, ¿no? Una sanción administrativa, eh, puede ser objeto de una multa, ahí es cuando dicen, ah, caray, eso sí me interesa, ¿no? Y, y dicen, ¿por qué? Bueno, es que habrá que ver lo que implica la contabilidad para efecto fiscal, y ahí me habla de libros, de registros sociales, <ríe> me habla el artículo 33 del reglamento que hay que emitir cuatro estados financieros de los cuales a veces nosotros trabajamos con dos. Entonces yo les pregunto y lo dejo para la reflexión, ¿realmente estamos llevando contabilidad? Porque dicen, a mí me preocupa lo fiscal. Y como en la parte fiscal es lo que a mí me sancionan, pues yo lo hago conforme a, a la ley de impuestos sobre la renta, al código, a la ley del IVA. Y yo digo, pues a mí se me hace que ni así lo estás haciendo, ¿eh? O sea, tal cual así pareciera que como lo prevé. Eh, eh, por ejemplo, el reglamento me habla de las acciones, ¿no? Que, que deben estar tangibles, deben existir, me habla de contratos laborales, que a lo mejor hasta nos salimos ya de toda línea, ¿no? De, ¿no? No de un tema, un tema como tal financiero o algo así. Entonces, este, ¿es válido eso? Si sí, realmente, eh, estimado José Luis, al empresario lo único que le interesa es saber si tiene utilidad para pagar o no pagar impuestos, o cómo podríamos este, sensibilizar. ¿Cómo podríamos? Eh, parte de la idea que también la culpa es un poquito del contador, que a veces pareciera que la contabilidad la hace a modo, para que le sirva como papel de trabajo, ¿no? Y, y nada más. Y, y mira, aquí ya tengo a la mano toda la información de primera mano y, y ya no tengo que esforzarme. Eh, ¿Qué opinas? ¿Cómo tendríamos que cambiar el chip? ¿Qué, ¿Qué le tendríamos que hacer ver al empresario, viéndolo desde una perspectiva de asesor de negocios? Bueno, ya que te pones en la tarea de ser rudo, mi querido colega, <ríe> eh... Déjame cuestionar a todos los que están a la escucha, damas y caballeros, aunque sean solteros, pero cuando estás en un matrimonio, ¿qué es lo que interesa, el amor o el dinero? Eh, ¿Cuál es la parte fundamental? ¿Que le digas que ganas mucho dinero, o sea que tienes utilidad? ¿O cuánto hay de flujo de efectivo, mi estimado Alfredo? Porque a lo mejor si tú debes la renta, la hipoteca y demás, dices, es que me deben mucho dinero, hay mucha cuenta por cobrar... Usted felicito, pero a mí no me interesa cuánto tengas por cobrar, es cuánto tienes para pagarme en flujo efectivo. El, el, el empresario es billete, ¿estás de acuerdo? Sí, me empresa? va a decir bonito el estado financiero, pero está muy ahí bien. está el dinero, ¿no? Sí, porque estás de acuerdo que hemos analizado o visto muchos estados financieros que dicen, ahí está la utilidad. Y el empresario dice, ¿y por qué no me puedes pagar dividendos? ¿Por qué tengo que pagar eh, perdón, ¿me, ¿por qué tengo que aportar más dinero o pedir prestado para pagar impuestos principalmente y la nómina, los proveedores? Y, y la respuesta es, pues no hay, pero ¿por qué? Entonces, bajo esa premisa hay una pregunta que cuando yo empecé en la parte, eh, a, a trabajar en la parte independiente, yo venía del área financiera, de, de esa experiencia que mencionaste de 20 años, fueron 20 años en un corporativo muy importante en la parte financiera. Y cuando salgo al escenario, me dicen, pues si no eres fiscalista, no eres nadie. Y dije, ¿y qué es ser fiscalista? Bueno, entonces en mi primer entrevista que tengo con un potencial cliente, me dice, dime para qué me sirves, para qué te quiero contratar si no te largas. Y así fueron tres o cuatro veces, con esa caballerosidad, mi querido Alfredo, ¿no? <risa> sí, así te dicen, ¿para qué me sirves? ¿Para qué me eres útil? Y bueno, en ese momento recuerdo que pues, por ahí surgieron las garras financieras. Le dije, ah, mira, porque creo que puedo hacer esto y esto. Y me dijo, no soy ningún tonto, yo sé cómo están mis finanzas. Le dije, déjame participar, hacerte un análisis financiero, un presupuesto. Y si te demuestro lo contrario en base a números que pusimos en la mesa, le dije, entonces, para empezar, me pagas y me contratas. Me dijo, estoy tan seguro que me vas a quitar el tiempo nada más que acepto. Fue mi primer cliente y a partir de ahí encontramos, por decir así, la llave de lo que tenemos que hacer. Muchas empresas, y hay otros ejemplos que quizá tú los has tenido a la, a la causa, te invitan a que les digas cómo está la parte impositiva cuando tienes la capacidad, sin demeritar ninguna capacidad de nadie y la experiencia, y dices, Espera, dices, espérame, vamos a ver la parte financiera. Y con algunas políticas que cambies, sobre todo, y sigo insistiendo y, pues, este... Que conste que, que mi mamita no tiene la culpa de nada. Y le digo, tu problema está en emitir CFDIs. Estás causando impuestos sin necesidad. Y entonces empezamos en el desconocimiento de las leyes fiscales, que es lo que tú estableces. Hacemos una pregunta en común, ¿estás de acuerdo? Las leyes se interpretan o se aplican. Y ahí está la disyuntiva. Y una parte lamentable, si también estás de acuerdo conmigo, los que hemos estado concatenados con la gente que estudia el derecho, o los que hemos estudiado derecho fiscal, te, has, te enseña a que la ley se debe de leer jurídicamente, no como lo hacemos coloquialmente, por decirlo así, ¿no? Tiene sus connotaciones específicas, y, y mucho decimos, eh, el, el gremio contable, ¿no? Es que yo entiendo, para mí dice, está claro, ya lo compartí, lo vi en tal página, en tal revista... Hace unas semanas mi querido Alfredo me llamó una colega de X estado, me dice, oye, ¿verdad que para la venta, la compraventa de automóviles? Y me dijo ciertas consideraciones, dije, ¿eso no dice la ley? Dice, claro que sí, lo estoy viendo en una revista que dice que el artículo tal, dije, mándamela para analizar porque probablemente estoy perdido, ¿no? Le dije, bueno, diferencia entre persona física, A, B, C y D también. Me dijo, para mí son todas iguales, dije, es que ahí es donde empezamos con los problemas, eh, confundimos peras con aguacates, pero en ese estricto sentido, mi estimado Alfredo, es la parte financiera es primero. Desde mi punto de vista, yo compre, venda o no venda, eh, me den a crédito, solicite préstamos, etcétera, eso es primero. Y a, par a partir de ahí causaré o no causaré un impuesto. Y algo fundamental, si estás de acuerdo, mi querido Alfredo, habré que analizar si el causar impuesto obliga a su pago o no. Porque una cosa es causar y otra es tener obligación de pagar. Y a veces desaprovechamos esa oportunidad de los momentos de causación del impuesto para aniquilar la parte financiera. En, es en esa tarea donde tenemos que coadyuvar el trabajo. Y repito, la pregunta que le dejamos a todos los contadores. ¿Se registran operaciones o se registran CFDIs? Y por si acaso ahorita dijeran, eres absurdo, y todo lo que me han dicho, eh, si Dios existe desde 2014, porque a partir de ahí los sistemas contables naces contabilidad solitos. Tú estabas en el kinder, probablemente me quedo José Alfredo, ni siquiera habías estado en este mundo, pero en aquellos 2008 no existían los FDIs, no existía ningún comprobante fiscal, y la pregunta es, ¿cómo registrábamos contabilidad, mi estimado José Alfredo? ¿En qué momento, de acuerdo a las leyes universales de la contabilidad, cambió la contabilidad por la existencia de un comprobante fiscal. Y ahí empezamos en esa tarea. Decías tú, y te he escuchado atentamente en algunas oportunidades, inclusive de los artículos que nos has aportado, ¿en qué momento los sistemas contables deben registrar la contabilidad en base a los FDIs? Creo que es un error brutal, porque no tiene nada que ver una cosa con la otra de manera directa. Al contrario, un mal registro contable puede tener un impacto fiscal bastante eh, riesgoso, inclusive para someter la duda de la autoridad fiscal de que pueda un, un contribuyente, para efecto de ellos, para nosotros es un cliente, en un delito, a un sin CFDI. Entonces el registro contable no tiene nada que ver con esto. ¿no? Quizás si lo tenemos a amarrar y demás para ver si el impuesto está bien, ok, como dijiste, papel de trabajo, según decena Y recordando lo que dijiste, me obligan para efectos fiscales, que es lo que dice el artículo 28, Elaborar estados financieros mensuales, yo diría que sí, de acuerdo a lo que dijiste, el artículo 33 del reglamento, apartado B, fracción sexta, porque es correcto, habla de los cuatro estados financieros básicos que conocemos, pero estás de acuerdo que dice, balanzas de comprobación, notas a los estados financieros y cuentas de orden, notas a los estados financieros y cuentas de orden. Me regreso a la parte para hacerte nuevamente la palabra, a la parte de la historia, a la parte de cuando yo trabajé en un corporativo, te digo, hace 900 años, era obligatorio que cada mes se elaboraran estados financieros con notas y con análisis e interpretación comparativo con los meses anteriores, que esa pauta también te la indica las normas de información financiera. Perfecto. Sí, como bien mencionas, eh, yo te decía que es como un tipo virus, como una pandemia, porque uh -huh. eh, Fíjate que, que es bien chistoso, ¿no? De repente revisas, diagnosticas una empresa y resulta que luego se dejan de registrar operaciones por no existir un CFDI. Y eso eh, yo, yo siempre le digo a la gente, ¿no? Bueno, mira, vamos a pensar que yo ahorita a José Luis le vendo un libro, ¿sí? Y me lo paga y se lo entrego. Y a lo mejor ya no le gusta, no sé, dice que qué libro tan chafa, no sé. Pero al final, pues la transacción se llevó a cabo. Y a lo mejor José Luis me dice, ¿sabes qué contador? Te encargo mi CFDI para los efectos que haya lugar. No, no, no, que si sea necesario o no para contabilizar, etc. Y soy omiso. Estoy distraído, me enfermé, eh, soy desordenado, eh, no lo emití. Y resulta que, eh, pues, una constante que de repente vemos en los departamentos contables de las empresas, eh, digo, finalmente yo entendería que existe un control interno para que, eh, independientemente, que no es a lo mejor eh, eh, la mejor forma de identificar los ingresos, me queda bastante claro, pero al, algún tema de control interno que a mí me ayude a identificar a lo mejor esas operaciones que yo omití en el registro, ¿no? Ahora imagínate que yo le dé mi fe, mi confianza y todo a un sistema que con aquello que yo emití o no emití aparentemente a mí me va a arrojar un estado financiero, ¿no? Que más bien pareciera que es un tema a lo hasta de flujos de efectivo, no no tanto de que si la operación se llevó o no se llevó a cabo, como tú dices el hecho de que yo registre anticipadamente algo cuando pues todavía como tal no ha habido una una devengación ni siquiera una realización, ¿no? Ya ya pensando en el cobro efectivo y toda esa parte, pues a lo mejor yo pudiera estar manifestando en contabilidad una información que no tiene que ver, algo que eh, pues el día de mañana la autoridad me pueda decir dentro de esos comportamientos atípicos, fíjate que aquí con tus comprobantes dices una cosa, con tus balanzas de comprobación dices otra cosa, y para acabarla de rematar en el comprobante le pusiste otro efecto, ¿no? Que, que a lo mejor fue PUE, PPD, y cuando era el otro o no era ese o, o al final ya no te pagó no corregiste y pues prácticamente tenemos tres este, fuentes de información para efecto fiscal, que la autoridad pues por supuesto que te va a voltear a ver y, y te va a poner ahí eh, el reflector, ¿no? Fíjate que otra cosa que me han dicho eh, estimado José Luis, es que ya las declaraciones prellenadas ya los impuestos y la base imponible todo es con base en el CFDI. ¿Estás de acuerdo? La autoridad sí va hacia allá, es la idea. Eh, ¿Son ilegales los formatos electrónicos del SAT? ¿O también tiene que ver con temas de debilidades en cuanto al asunto del control interno, de cómo los, los contribuyentes están emitiendo sus comprobantes? ¿Qué nos podrías aportar, eh, estimado José Luis, o, o qué opinión te merece esto que comentamos? Claro que sí, fíjate que nos vamos a regresar un poquito para fortalecer y después responderé lo que amablemente me preguntas. Nos preocupamos mucho los contadores porque te dicen, es que todo es para efecto fiscal, desde mi trinchera otra vez y hablando únicamente en mi nombre. Yo no trabajo para el SAT, a mí no me paga el SAT. Entonces, yo, ¿por qué como contador le digo contribuyente cuando es mi cliente? Contribuyente es de acuerdo a la ley, está, estamos en ese sentido, ¿no? Pero el contador dice, el contribuyente, el contribuyente... Y me debo de preocupar por si es deducible o no deducible. Yo te pregunto, me quedo José Alfredo, ahorita olvídate que eres este experto en la materia tal cual. Voy a pensar que eres un comerciante. Y te digo, mi estimado José Alfredo, no puedes invitar a desayunar a los este, transportistas del camión porque es no deducible. ¿A dónde me mandas, mi querido José Alfredo? Pues a comprar lo que sea deducible, ¿no? Me vas a decir, a mí no me importa que sea deducible o no, gané dinero o no. Ah, bueno, probablemente mi, mi, mi capacidad técnica sea decirte sí, pero esto implica pagar un poco más de impuesto probablemente, ¿no? Y bueno, pero muchos empresarios es eso, o sea, que al empresario le interesa hacer dinero. Reitero, cuando dicen dame dinero y lo demás no me importa, y no me digas que todavía tengo que pagar A más B más C. Bien, hay otras técnicas financieras que no vamos a tener tiempo de comentar, pero luego dice el, el, el, el grupo empresarial y el de los contadores es que me interesa que el CFDI esté por materialidad, pero error no puedo escuchar porque ya lo dijimos el CFDI no sirve para maldita comprobación de nada excepto, ya lo dijiste tú para que te fiscalicen y para que te digan no cumpliste, como digo yo mis bajas pasiones de los requisitos que le pongo a un comprobante <risa> porque estás de acuerdo, pareciera como capricho de, voy a pensar de un niño, si no me das una paleta y te dice, ok, quieres una paleta, así pero siempre y cuando traiga un caramelo aderezado con un chicle dentro, pero que el chicle esté tres centímetros, digo, tres milímetros a la izquierda, dos a la derecha, y que aparte el forro sea así, y puras características que dices, y en qué locura cae eso, o sea, finalmente es una paleta lo que te tengo que entregar. Ah, no, no. Perdón que te interrumpa, Adelante. además no voy cambiando durante el año. La y sí, sí, que sí me porque ocurra, te, dice, ¿no? te dice, ¿ves que te dije rojo? Ah, bueno, ahora es frambuesa, pero eres fosforescente. Y mediante reglas de carácter general, caprichos otra vez, burlas que yo puedo establecer otra vez en mi, en mi criterio, burlas hacia nosotros los contadores y hacia el contribuyente. Ahí sí, es, te cambio la jugada porque te la cambio. Nada menos ahorita hablaste de los formatos y ahorita somos una cotación este, de repente haré espacios en la respiración, porque si no me sale lo ranchero y ya sabes cómo soy de, de sincero te de en mi rancho. Pero hay una burla, un absurdo, una... Mmm, pónganle el nombre que quieran oír de que se los digamos, que hubo una modificación del Código Fiscal de la Federación, precisamente respecto a los formatos electrónicos, para este 2022. Y que nadie le ha hecho de emoción. Vamos a ver, primero entonces, ¿qué es materialidad, me querido eh, eh, Alfredo? ¿Qué razón de negocios? de sustancia económica? ¿Dónde las encuentro? Bueno, únicamente por si acaso la gente que nos escucha, probablemente muchos digan, ahí no pierdas el tiempo, ya me la sé. Bueno, pues es lo que te va a pedir una revisión electrónica de la autoridad fiscal, que si no comprobas, si no hay sustancia económica, no hay razón de negocios y no hay materialidad para efectos fiscales, entonces no existe la operación y caes en presuntos supuestos de operaciones Inexistentes Ahí es donde estamos en el peligro Porque te vas entonces, bajo esa premisa Al artículo 108 del Código Fiscal Que puede ser un delito Ni siquiera ya una sanción Entonces, si nos regresamos Sustancia económica, razón de negocios Y soportes documentales Lo que dijiste, mi querido Alfredo O al menos si lo externo yo La materialidad, la famosa materialidad son los, son los documentos originales Que establece el artículo 33 del Código de Comercio Y lo que dijiste ley de generaciones mercantiles, las acciones, lo establece el artículo 28, ya también lo referiste, en cuántas empresas hay acciones, en cuántas empresas hay actas de asamblea, en cuántas hay sensiones de los mismos, este, distribución de dividendos, no hay nada de ello, y luego encuentra registros, aportaciones para futuros aumentos de capital, ¿no? Y, en fin, ahí sabemos, eh, como dice la, la autoridad cuando te revisa, aquí veo el carrusel fiscal automático. Bien. Fíjate que apenas nos tocó también ver por ahí eh, un decreto de dividendos y, y, y lo elevaron a escritura pública y todo, y, y dice que como había utilidades, así tal cual el acta de asamblea, ¿no? Como había utilidades en la cuenta de utilidad fiscal neta, que se procedió pues a repartir las utilidades. Y dice, ay caramba, tiene razón José Luis, lo fiscal para el final, pues si no tengo utilidades contables financieras que estén aterrizadas en un informe contable financiero que pues por evocar alguna entidad eh, la más usual que también habrá que cuestionarnos porque siempre S.A. no eh, pues me dice que ese informe lo va a presentar el administrador único o el presidente del consejo con un aval del comisario de decir mira ok todo está bien todo está de acuerdo y bueno eso Hablando lo poco, lo menos, o sea, tú hablas de las acciones que tangiblemente existen y, y luego el capital nunca se exhibió y ahí el notario dijo que le consta y que le mostraron el, el dinero y que fue a caja general y luego ves el estado financiero y dices, ¿y dónde está la caja general? Entonces, este, eh, o sea, ese nivel, lo que tú comentabas al inicio, esa desinformación... O, o esa infodemia que de repente hay y que vemos que apenas saca un comunicado el SAT ahorita en este momento y, y de repente pareciera que hay como maquinitos lo estamos replicando y pues lo único que estamos haciendo es ser voceros de, de la propia autoridad y, y, y fíjate si de por sí a veces se cuestiona que eh, nos falta cultura fiscal yo eh, pues podría ir también te apuesto amigo que nos falta bastante cultura financiera y bastante cultura empresarial perdón amigo te interrumpí ¿no? no no no no perfecto y fíjate que acabas de tocar algunos temas que tenemos que pues, acotar ya que el tiempo es muy corto pero déjame retomar lo que dices Qué es lo primero Re, reitero cuando cuando inauguro por decirlo así una empresa cuando la creo y lo acabas de establecer correctamente la aportación de capital los socios cómo los elegimos eh, Control interno. ¿Cuántas empresas conoces con control interno? Aunque sea el mínimo. Y, y, y no me voy a ir a otro campo, porque luego cuando le digo a los contadores y dicen, ah, todo quieres por tan poquito que me pagan. Bueno, esa es otra historia. Pero ¿dónde está el control interno de la, de, del área contable? ¿Dónde está la guía contabilizadora que nos enseñaron el en primer semestre? ¿Y dónde están tus políticas contables? Y la misma, el tiempo, las condiciones, etcétera. Hacemos algunas travesuras, si te parece congruente, en cuanto código de ética, que también nos establecen que no es obligatorio y como nadie te castiga, pues no hay por qué aplicarlo. Bueno, pues ahí lo dejamos para otra fecha, discutirlo. Pero la nif 11 ahorita que hablabas de capital contable, que así se llama capital contable, porque no, ya no es capital, nos hace referencia a que si no hubo la aportación del capital, debes descontar ese capital social del capital total, porque no existe eso de aportaciones pendientes para pagar. Como digo yo, ese es un registro de universidad que así nos enseñaron para que cuadre. Pero la norma te dice, si no existe la aportación, aunque en, aunque en, en el acta diga que sí, pues ahora como bien dijiste, ¿dónde está la entrada de dinero? O a deudores socios, ¿no? Y, sí, y luego sí. ahí una cosa dice el acta constitutiva y otra la balanza. Sí, sí, sí. ¿no? no, y te digo, y le ponen abajo, ¿no? O así se llama la cuenta. Aportaciones pendientes de cubrir, dices. Entonces, ¿existen o no existen? Ya que estableciste algo bien importante, la contabilidad se registra sobre algo que ya sucedió, no sobre lo que va a suceder. Y ahí empezamos otra vez con la disyuntiva. Error, otra vez, desde mi trinchera. Y quizá ya por eso no me invitan a dar cursos, porque luego levantamos las bajas pasiones, mi querido Alfredo. ¿Por qué hay la necedad del contador, de la empresa? que te contrata como proveedor, de pedirte un CFDI para llamar a algo que no existe ese tecnicismo, de provisionar tu pago, de programar tu pago. ¿Qué tiene que ver el CFDI con provisionar, perdóname, con reconocer el pasivo? O sea que si no existe CFDI no te debo nada. <risa> de, de, de, me parece bastante fuera de sitio, porque aparte de todo, cuando yo te pido ese CFDI, te estoy generando la causación del impuesto al ser una persona moral aunque sea un crédito a 60 90 días, entonces tienes necesidad de financiar ese crédito, de descapitalizar el flujo de efectivo, y ahí es donde está la falta de cultura empresarial que decías. Bajo esa historia, entonces, políticas, procedimientos, análisis de, de, de la información financiera, cómo está mi rotación de cuentas por pagar, de cuentas por pagar, el mantenimiento de inventarios, cuánto nos cuesta tener un inventario, por qué le decimos hay que comprar inventario porque hay descuentos, y otro concepto, insisto, aquí inclusive otro colega nuestro dirá que, que estamos mal, o yo, que estoy mal, pero para mí no existen las notas de crédito, mi querido Alfredo, ni contable ni fiscalmente. Son devoluciones, descuentos o rebajas. ¿Qué significa para efectos contables y qué significa para efectos fiscales? Son conceptos diferentes en su oportunidad. Y por último, vamos a levantar ahí una llama encendida. ¿Por qué tanta necesidad de contar con el CFDI? Inclusive para hacer deducible algo. Cuando no hace falta el CFDI. El CFDI, de acuerdo a la propia ley del Impuesto de la Renta, te establece que lo podrás obtener a más tardar el 31 de diciembre o antes de presentar tu declaración anual. Entonces, ¿por qué me lo pides ahorita para programar mi pago? Luego, yo hago ejercicios así, de repente, insisto, cuando me dan la oportunidad de externar, le digo, voy a hacer una operación contigo y me pongo en ese noto del de CFDI. ¿Lo haces deducible o no? ¿Haces el IVA acreditable o no? Retomando el ejemplo que pusiste del libro, ¿y qué pasa si, si me lo regalaste, mi querido José Alfredo? Pues yo te lo regalé a ti, como le digo a la gente, causa IVA o no causa IVA. Y voy a pensar que tiene un valor, obviamente, que dicen, no, fue de puro cariño. No importa, pero hay que ponerle valor. <risa> ¿No? Si lo tenía registrado en mi contabilidad. Sí, Entonces, finalmente es una salida de inventarios, ¿no? Por ejemplo, es una salida de inventarios para, fíjate, contable. Y para efectos fiscales, ¿qué es? Pues tenemos que saber lo que es la causación del impuesto, el objeto. ¿Qué graba el impuesto de la renta? ¿Qué graba la ley del IVA? Y en el caso de la ley del IVA, para efecto de los obsequios y demás, sugerimos amablemente... Verifiquen el artículo 14 del Código Fiscal que es enajenación para efectos fiscales. Y se causa o no se causa, y si hay CFDI o no. Y ahí empezamos en la disyuntiva otra vez, me quedo José Alfredo, que encontramos a los colegas, ¿desde mi criterio? ¿O cómo es otro concepto? ¿Desde mi humilde opinión? No. Oye, y la humilde opinión que tienen las normas de la información financiera, a eso sí no sé. No me pagan para tanto. Oye, y la humilde opinión que tiene el Código Fiscal, la Ley del impuesto de la Renta, la Ley General de Sociedades Mercantiles, estados financieros que también hacían mención, también sugerimos amablemente para que den el alcance de la responsabilidad de nosotros, los contadores y en su caso del comisario, el artículo 166 y 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles respecto a lo que acabas de denunciar, los estados financieros. Por último, para ir tomando cauce de algunos otros conceptos, mi estimado Alfredo. ¿cada cuándo va a tomar decisiones financieras el empresario? ¿De acuerdo a mi criterio? Cada mes. Entonces, si yo no entrego estados financieros cada mes, y algo que aprendimos en, en, en la parte corporativa, si estás de acuerdo, a los grandes empresarios, a los que toman decisiones, les tienes que presentar la información financiera para que tomen decisiones en no más de media cuartilla. Y ya los especialistas, que son su director de finanzas, el de producción, el de mercadotecnia, etcétera él les dirá, atiende este asunto y si a él le tienes que entregar sus 25 anexos, es diferente. Pero al empresario, ¿cuánto tiempo tiene? ¿Cuánto tiempo le cuesta, hora hombre, vamos a llamarlo así, al empresario sentarse contigo a platicar, porque le digo a los contadores, ¿cuánto tiempo te, te va a dedicar el empresario? Pues debería dedicarme de dos, cinco horas para explicar los estados financieros. No va a perder el tiempo porque aparte no los va a entender. Explícaselo en 5 o 10 minutos, que te pregunte toma de decisiones, y adiós. Pero somos, a veces también, en general, poco objetivos, ¿no? Porque, hablando de la ley, artículo 5 del Código Fiscal, las leyes fiscales sí se pueden interpretar, siempre y cuando utilicemos un método de interpretación jurídica, que, otra vez, desde mi opinión, los contadores no tenemos esa capacidad de utilizar métodos de interpretación jurídica. Pero tenemos que la obligación, si estás de acuerdo ahí, ahora sí, para efecto fiscal, de saber cuáles son los elementos de la contribución. Sujeto, objeto, base, tasa, tarifa, y agregaré yo un momento de causación. Ahí sí. Y entonces ahora vamos a saber de quién es responsabilidad y quiénes son los alcances. Pero si insistes ante la autoridad fiscal, yo trabajo para el cliente y sí debo de cuidar esa alternativa, pero concluyendo con este otro comentario, mi querido José Alfredo. Para que le dejes la tarea a un fiscalista, lo debes dejar en un especialista, en alguien que domine la materia fiscal, las leyes. No que sepa calcular, porque dijiste algo bien importante también. O, o yo te comparto esta pregunta si quieres ahorita que tomen la palabra. ¿En qué ley encuentro el procedimiento de cálculo? Como nosotros lo hacemos. A más B menos C menos D. ¿En dónde lo encuentro? ¿Dónde está la fórmula que dicen? La fórmula está en la ley. Por último. Los formularios que tú dijiste ahorita, llamadas, este, declaraciones. ¿Están bien hechas? No. ¿Cumple con objetivos para la autoridad? A veces tampoco. Porque te piden datos que, que no existen, o datos que están repetidos, o datos que te dicen, nuestro robot se equivocó, su humor restó doble vez. Entonces te pasan a ti la revisión de ello. Y... La tontería que decía, y buscan en el, el código fiscal, ahora se me olvida el, el, la modificación del artículo, pero dice que en relación a las, a las herramientas electrónicas, otra vez estoy haciendo espacio, mi José, porque sí, sí. Sí, sí, sí, no, no sí, te preocupes, José. Sí, encanoja esto. Pero dice, a la letra, estoy recordándolo, que cuando las herramientas electrónicas o las eh, disposiciones que tenga la autoridad que debas de utilizar para presentar las declaraciones o los formatos no estén publicados a tiempo, o sea, 30 días antes. Fíjate la tontería. Deberás utilizar del verbo no hay preguntas los formatos anteriores. Y entonces preguntamos y en el formato anterior si quisiera yo presentar en 2023 la declaración de 2022, voy a utilizar el formato 2022 que trae datos de 2021. Y dice la autoridad sabiamente, bueno, el legislador, no te preocupes, en caso de que no traiga los datos, entonces preséntamelo por escrito, calcule el impuesto y dime cuánto es. A ver, en, entonces, desde mi trinchera están diciendo, ¿ya ves que me estoy equivocando constantemente? Si me llego a equivocar otra vez, solucionalo tú por escrito. Y cuando yo le presento algo por escrito, ¿no me dicen que no es posible? Pero en la, los abogados dicen, pues vete por el octavo constitucional ¿ok? y por último aunque me la mienten en enero, febrero yo dije que no iba a entrar en vigor el CFDI 4.0 en todo el año y hay colegas que dicen ¿tenías información privilegiada? pues sí, la lectura yo me atrevo a decir, mi querido José Alfredo Macía aprovechando y exponiéndote a la causa yo creo que tampoco en 2023 entra. Tampoco. Pero hoy estamos obligados por muchos colegas, como yo ya lo estoy echando a andar, entonces yo te obligo a ti. Espérame, si yo estoy utilizando el CFD 3.3, ¿por qué tengo que invertir en 4.0? Porque lo digo yo. Y si no, no te pago. Y si no, no te pago. Entonces, te fijas cómo eh, eh, defendemos la causa fiscal y a lo mejor desatendemos la financiera, ¿no? Pero... Bueno, pues agarré vuelo y entre comillas esos serían algunos de los puntos principales para ir concretando o reiterando somos contadores financieros si somos abogados y contadores pero eres abogado especializado en derecho fiscal excelente, dedícate al derecho fiscal pero si eres un abogado y contador especializado en cuestiones laborales un abogado laboralista tampoco puede ser fiscalista me querido José Alfredo de acuerdo a mi criterio, un mercantilista, un civilista, por eso hay cada especialidad, y nosotros los contadores queremos ser todólogos, ¿no? Entonces les pregunto a mis colegas que están presentes, ¿quiénes de todos los que estamos, damas y caballeros, somos costeños? O sea, ¿quiénes dominamos costos? <risa> costeños. <risa> sí, Pero digo, ¿quiénes dominamos costos? Es un área que también la autoridad te solicita forzosamente, y que tendrías que estar analizando todo lo que dice la NIF C4 y conexos, ¿no? Entonces, por ahí estamos, mi querido José Alfredo, en la tesitura, ya te digo que si agarramos vuelo, bueno, pues este, no nos paran. Ok, entonces, pues como bien mencionas, eh, estimado José Luis, eh, yo también he sido ahí un, pues, un difusor de esta idea, ¿no?, de que lo fiscal va para el final, digo, a mí me apasiona la materia fiscal, Sí, llegamos a asesorar en este tipo de temática, pero finalmente a veces nos llaman para ver un tema fiscal en una empresa y terminas corrigiendo temas de control interno, terminas viendo ahí áreas de oportunidad dentro de la empresa que ya eh, dices, oye, y el efecto fiscal, pues sí, pero ya este, hasta que hagamos bien esto, la base, ya vamos a tener buenos cimientos para lo que sigue, porque pues mientras la base esté ahí endeble. Pues, oye, pues, ¿de dónde sacaste las cifras para, para el cálculo de impuestos? No, pues, porque fíjate que del CFDI, ¿no? ¿Y quién te dijo en la ley dónde dice que sea en el CFDI o, o, o por qué le damos ese peso? Fíjate que me llama la atención que eh, también por ahí muchas veces los empresarios eh, nos han hecho el comentario, dicen, es que si no hago bien el CFDI es no deducible y ese es el más este, tranquilito, ¿no? Hay gente que luego llega y te dice es que si no es delito y es defraudación fiscal y que de, de, de acuerdo al artículo 29A del Código Fiscal de la Federación, ¿tú estás de acuerdo con eso? O sea, finalmente, eh, digo, ya, ya ahorita nos quedó claro que este tema de los formatos y todo ese show, todo ese rollo que se trae, pero ¿sí será eso o es simplemente la percepción que en algún punto el legislador o hoy día la propia autoridad fiscal pues quieren que tenga el grueso de los contribuyentes de mira a la primera de error a los leones <ríe> qué opinas amigo fíjate que eh, regreso a tu palabra que dijiste la infodemia que muchos colegas o muchos ponentes o muchos este, textos han vertido opinión sobre de ello y hacen referencia, es que si no es esto, es esto, es esto. Y nosotros los contadores, obviamente por el tiempo que no nos da y porque no somos especialistas, lo replicamos como tal. Pero los abogados especialistas en la materia, los de eh, penal fiscal que te digo, te dicen, a ver, lee el artículo, lee esto, lee esto. ¿Y qué crees? Que no dice ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario. Y entonces te dicen, el hecho de que, sustentes el, el, el comprobante fiscal digital para efectos de, de quitarle garras a la autoridad, es perfecto. Pero el hecho de que lo quieras utilizar para comprobar operaciones es incorrecto. Primera, primera trinchera de la defensa fiscal dicha por abogados especiales en la materia. Si la contabilidad está bien hecha, me das todo para defenderte. Si la contabilidad está mal hecha me echas a perder mi plan de ataque los FDIs repito y estamos a nivel nacional y extranjero porque es donde tú llegas los FDIs como ya lo establecimos el 29 es un comprobante fiscal digital pero la realidad de las operaciones está en las leyes y si me permites también en el código y el 29 a son requisitos de un comprobante fiscal digital que a veces yo he hecho eh, la condición, es un berrinche, es un requisito si no cumples con ese requisito entonces no es deducible. A ver, artículo 25 de la ley de impuesto de renta, ¿de acuerdo? Son los conceptos deducibles, el 27 requisitos de esos conceptos y el 28 los no deducibles. Entonces, si yo hice la operación, si hice todo, mi, mi estimado José Alfredo, si te pagué, si entró el inventario, si te trasladó, tengo la foto y la selfie, e inclusive las amalgamas del, del chofer que luego te piden para cuestiones de IVA, etcétera pero el CFDI tiene un pequeño error que hago la burla, tiene una mancha de mole, entonces el contador dice es no deducible porque estoy falseando hechos ¿cuál es el hecho que estás falseando? entonces mi querido José Alfredo bajo esa premisa también les digo, perfecto olviden que entró al inventario olviden que se compró, tengo un CFDI es más, enmarcado ahí con cinco estrellas pero no hay operación deducible o no deducible, y me han dicho, si sí, lo hago deducible, estás cometiendo un delito. Entonces imagínate, si no cumples un requisito, no deducible. Si no está el CFDI, no deducible. Entonces, desde mi trinchera, digo, para el SAT, perdón, para las autoridades fiscales, todo es no deducible. Todo es no deducible. Nosotros mismos, ¿qué daño le hacemos, si estás de acuerdo, mi querido José Alfredo, a registrar un no deducible? Dividendos fictos para los socios accionistas en, en la SA, de acuerdo al, al 140 de ley de impuestos de renta, si no me equivoco. Entonces, ¿qué, es? Ahora sí, ¿qué, qué somos, hermano? Ahora sí, como decía mi, mi, mi viejo cuando estaba necio, ¿somos o no somos? Y, y eso en tema fiscal, ¿no? Ya, ya si sí. volvemos a ver nuevamente tema contable financiero, pues, ¿qué son los no deducibles? No, yo, yo no existe, saber... mira. Realmente la, la naturaleza y funciones de, de, del tipo de gastos y costos que tuve, no no no, okay. no como tal, este, eh, que si tuvo o no un efecto fiscal. Es correcto. Y fíjate que te voy a compartir tres conceptos desde mi trinchera otra vez. Eh, no le vamos a invertir tiempo, pero si discutimos técnicamente queda depreciación, te aseguro que no vamos a llegar a ningún lado porque eso es financiero. Nos educaron pésimamente para repetir algo que no es correcto. Pero luego... Yo les digo a mis colegas, y no sé qué tú qué opinas y lo que nos escuchan, en un, en un eh, catálogo de cuentas no debe existir la cuenta de dinero deducibles, no debe existir la cuenta de asimilados salarios, no existe la depresión fiscal, entre otros conceptos. Desde mi punto de vista, si lo quieres controlar, cuentas de orden. Pero no dentro del catálogo de cuentas en donde me digan, tengo gastos de viaje y el último concepto, no deducibles. Tengo rentas y no deducibles eso no existe para la parte financiera si estamos de acuerdo entonces otra vez, las técnicas de depreciación y podríamos estar insertos ahí en todo lo, en todo lo que la autoridad nos pega mi querido José Alfredo eso sí, a ellos nos pusieron a estudiar normas de información financiera para medio entendernos y cuando nos preguntan algo, concluyendo mi comentario que dicen, es que las normas de información financiera no sirven para efectos fiscales lean las jurisprudencias lean las opiniones de la corte y dicen que cuando no haya aplicación tácita de las normas de información financiera, la autoridad podrá advertir su opinión de que no se llevó a cabo correcta la operación y, en consecuencia, no hay materialidad, entre otras, entre otras, ¿no? Pero por supuesto que forman parte de la predeterminación para efectos fiscales de las autoridades el que no tenga mi contabilidad en base a normas de información financiera. Correcto. Pues fíjate que pulula la, la información que a veces pareciera que no, no, no me ayuda y aquella que pues pudiera hacernos aplicable, que pudiera beneficiar incluso al empresario, pues como que no le damos esa importancia, ¿no? La desdeñamos, ah, eso no sirve, eso no lo pagan. En tu experiencia, desde tu trinchera, como nos comentas, José Luis, financieramente hablando, ¿qué le podemos aportar a los negocios? ¿Qué le podemos aportar al empresario? ¿Cómo podríamos cerrar eh, este programa? Recuerdo que en una eh, plática anterior, pues, decíamos incluso eh, herramientas como eh, el tema de, del flujo de efectivo, ¿no? No, ¿no? no visto como estado financiero, pero digo, finalmente, y, y aprovechando que tienes ahí este, pues muchos años dedicados a este tema, y, y que finalmente, pues, tú dices, así como lo platicabas al inicio, ¿no? Eh, bajo resultados... Y a las pruebas me remito y te voy a cambiar, a lo mejor si quisiéramos verlo termina siendo también un, un, un tipo de zona de confort, no sé tú qué opinas, adelante amigo, para cerrar Gracias. con mucho gusto eh, bueno en el primer concepto tienes toda la razón cuando te dedicas al área financiera me tocó como te dije, en turno estar en el área de presupuestos estar en el área de planeación financiera y en el área de tesorería y entonces yo conjugaba toda la tarea uh, de todas las áreas de la empresa, mercadotecnia, ventas, recursos humanos, producción, etcétera. ¿Por qué tenía que jugar por llamarlo así con todos? Porque yo me sentaba con cada gerente, o con cada director a planear el presupuesto. En base a qué lo hacíamos, en que yo me retroalimentaba de los registros contables que ya habían hecho mis colegas contadores, en analizar con ellos si estaban de acuerdo en una realidad potencial o no. Y algo muy importante, estimado José Alfredo, y eso es una recomendación para todos, lo vine haciendo en algunos este, también eh, con, este, programas que compartimos en febrero, marzo, 2020, no, marzo, abril 2020, 2020. Y les dije, señores, si no hay presupuesto, si no hay planeación financiera, las empresas van a tener muchos problemas porque esto que estamos enfrentando no era congruente. No hay nada de esto, ¿qué va a suceder con los inventarios, con las rentas, con el flujo de efectivo? En tu práctica no lo sé, pero ¿cuántas empresas has visto que llevan controles de flujo de efectivo de tesorería? No contable, que es la NIF 2 ¿Dónde están los controles de flujo de efectivo de tesorería diarios? Nosotros mismos dijiste la educación financiera. ¿Dónde está nuestro flujo de efectivo diario de manera individual? En, aquel, en aquellos momentos era obligatorio, era una de mis tareas... Tener los flujos de efectivos semanales, mensuales, trimestrales, anuales, en pesos, en dólares y comparativos. Ese era el objetivo. Y si no había algo que estuviera dentro del presupuesto, no se autorizaba el pago, mi estimado José Alfredo, excepto que hubiera alguna razón bastante, bastante fortuita, o viceversa. Si detectábamos que alguien había inflado el presupuesto, se le cancelaba el proyecto de flujo de efectivo. Dinero. Entonces... ¿Qué podemos aportar? En este momento yo les sugeriría a todos presupuestos. En épocas de inflación como estamos viviendo, yo siempre sugeriré presupuestos al menos cada dos o cada tres meses. Revisar presupuestos. Obviamente sustentados y comparados con la contabilidad del mes anterior. Tenemos que desarrollar evaluación de proyectos de inversión. Y las normas de información financiera nos hablan, mi querido colega, de calcular a valor presente, de tener el valor de mercado registrado en la contabilidad y dónde están todas las fórmulas financieras que aprendimos en, en todas aquellas áreas de finanzas y demás. El, el costo promedio de capital ponderado. ¿Cuándo y cuánto les vamos a regresar de dividendos a los socios, mi querido colega? Porque el capital, también para concluir, es la aportación que hicieron los socios con el único objetivo de que se revierta su dinero, más todos los premios que le podemos llamar ganancia, utilidad o lo que quieras. Pero es dinero. El papel no me, no me hace no me hace feliz, ¿No? Entonces, ¿Qué tenemos que hacer? Yo creo que es eso, mi querido José Alfredo, coadyuvar, hacer sinergia de trabajo con todos los especialistas, dejemos la cancha de los especialistas jurídicos, hagamos sinergia con ellos, tengamos conocimiento, pero son, qué te cuento a ti, tú lo sabes, horas y horas de estudios, o sea, esto no es nada más ir a dos cursos y, y sacar la carpeta y, y hacer ellos, o sea, la, la, la realidad es que es una, un, es un estilo de vida, si me lo permites, el meterte a estudiar la parte de las leyes. No hay problema si lo hacemos, pero dejemos al que sí sabe escribir temas jurídicos que lo haga, al que se tenga que pelear por esos temas. Nosotros en la parte financiera, la parte contable es una tarea muy importante, muy desgastante, pero tenemos la capacidad, estimado José Alfredo, para sentarnos con los directores, con el consejo y demás, y hacer lo que tú comentabas casi al principio, toma de decisiones financieras. Compramos, no compramos, rentamos, no rentamos, contratamos, no hacemos... Damos descuentos, no damos descuentos, eso, eso es lo que nos debe de permitir desde, una vez más, mi, mi, mi, mi óptica, el, el ser financiero. Obviamente, todo conlleva, insisto, cuando tú das una opinión y te cuestionan, oye, la parte fiscal ya va implícita, ya está, ya lo que te va a quedar de dinero a favor o en contra, ya es después de todas las deudas con quien sea, ¿no? Y no A la sí, inversa. Sí, entonces, por último, los impuestos se presupuestan, mi querido José Alfredo. No se le roga al Todopoderoso que no salgan tan altos. Hay que anticiparnos a toda esa medida. ¿Es factible? Sí. O que me cambien la fecha del CFDI, ¿no? Etcétera. Sí, entonces, bueno, pues ahí estamos y podría haber muchos más cuestionamientos y probablemente pues quien, te, quien nos está escuchando ahorita está vertiendo opiniones y dicen... ¿Para qué invitan a un orate que nada más nos hace perder el tiempo teni teniendo ideas contrarias al gremio, no? Pero, pues, este, voy a decir, ¿te atreviste a invitarme? Bueno, pues ahí está, mi querido José Alfredo, y, y esa es mi, mi opinión tácita. No, pues, mira, al contrario, creo que es muy valioso lo que nos aportas. Fíjate que conforme uno se va adentrando, uno va aprendiendo, y, y digo, eh, como te comentaba, a mí me gusta mucho la materia fiscal, pero ya cuando te compenetras, cuando lees y dices, híjole, pues, ¿qué crees que fiscal me mandó al control interno? Me mandó este a, a temas de finanzas, a temas de esta NIF C11, ¿no? Que tú es del capital contable y, y de repente andamos vendiendo ahí que, que el reembolso, la reducción de capital y ahí mismo se nos habla de la NIF. Y cosas que eh, como no es lo que vende, como no es lo que tiene el reflector, pues de repente parecía que las dejamos en el olvido. Queremos hacer la, la tarea final sin haber hecho el curso, <risa> eh, eh, el curso eh, superior, el curso regular, ¿no? Y ya nos queremos ir este, prácticamente a la meta. Así que yo, yo considero que es muy valioso lo que nos has podido aportar el día de hoy. Ojalá nos puedas acompañar en otra ocasión para algún tema, cuando sobre esa, sobre esa misma línea o sobre otro asunto, aprovecho eh, rápidamente ya para despedirnos envío saludos a Edith Leticia que nos siguió aquí en la transmisión, a Román Cruz que nos envía saludos desde Catepec y por ahí también Manuel Espinosa Baena que dice que muy buen programa ya ves estimado José Luis si sí, sí tienes fans. Gracias. Muy, muy, muy, muy buen programa ¿no? Eh, por ahí también me pareció ver a Claudia Reyes y bueno toda la gente que nos acompañó también que no, que no lo hizo en vivo y de forma diferida nos esté eh, pues aquí como tal, eh, viendo a través de las redes sociales, pues un gusto haberles podido acompañar, ojalá puedan compartir esta emisión, y bueno, pues vamos a despedirnos, te agradezco, muchas gracias José Luis, eh, eh, espero que tengas un excelente inicio de semana, que sea la primera de muchas ocasiones que te podamos tener aquí, aportándonos, abonándonos a estos temas tan interesantes, y pues no sé si quieras comentar algo pa para despedirte amigo, adelante. Pues de igual manera, eh, hacer que el agradecimiento de la invitación, el poder compartir pues, con todos tus escuchas, eh, y con gusto enorme, cuando haya oportunidad, pues estaremos platicando de, de, del tema que quieras, podemos platicar de temas financieros, fiscales, si quieres el siguiente, nos damos por ahí un, un, un buen este, tiempo para hablar de temas fiscales específicos, donde podemos levantar ámpula, eh, <risa> este, Perdón que lo diga, no, no, creo que no sería prudente invertir tiempo en algo que no es productivo como el CFDI. Este, okay. eh, se, sería más prudente decir por qué y cuándo, dicen las leyes, que vas a generar algo con una realidad para efectos fiscales. Y subrayo esa palabra si estás de acuerdo, que no se nos olvide. Para efectos fiscales. Así lo dice el Código Fiscal de la Federación artículo 28 del mismo. Y si quieren ver los soportes documentales que la autoridad te va a pedir o qué debe de permitir la contabilidad para efectos fiscales, revisar el artículo 33 del reglamento en sus apartados A y b. Eso es lo que sí vamos a observar, y como bien dijiste, ahí nos vamos a percatar, digo, si somos este, atentos a la lectura, de que nos lleva a normas de información financiera, porque alguien me dijo, no dice, bueno, pues los conceptos que están ahí en ninguna ley están, ¿en dónde están? El experto eres tú. Entonces, ¿estás de acuerdo? Si nos llaman si a cuentas, ahora que están los famosos juicios orales contador ¿qué hizo? ¿Cómo vas a responder? Eh, Sería esa la preparación que, que podríamos tener entre otras cosas. Ni modo, Pero que, presión, le diga, ni modo ¿eh? que le diga a la ley que o al fisco que él no me dijo, ¿no? <risa> no, fíjate que en alguna ocasión ese fue un ejercicio creo que todos, este bueno, muchos de los presentes conocen a la enseñada Magali Juárez. Eh, estuve en un una convención, un seminario, no recuerdo, donde hizo un ejercicio, donde un ejercicio como si fueras el MP, tú fueras el contador, el otro fuera la parte acusador, etcétera. Te estoy hablando de seis, siete años. Y entonces hizo esa pregunta, dice, a ver, contador, ¿cómo calculo esto? Y el contador que estaba en ese momento dice, es que lo hice en base a ley. Delito, señor, porque usted no sabe de leyes. Usted no puede aplicar lo que desconoce. Entonces, y, y claro que le dijeron, no existe ese cálculo en la ley, entonces, ¿cómo le hizo? <risa> Ah, ¿De verdad ¿Fue, fue una... Sí, no, no, no, no. Y sí, sí hemos tenido oportunidad ahí de, de interactuar con, con, con la maestra Magali. Y, y sí, ¿no? Pues eh, tienes razón, amigo. Muchas cosas para la reflexión. Seguramente pues los... te tendremos aquí pronto. Y, y te agradezco nuevamente la disposición. Los bueno, pues estimados, bueno. nos vamos. y no, nos van a decir aquí en Census que, qué onda, que hay que pagar el patrocinio. <risa> eh, muchas gracias, <risa> que tengan una excelente semana. Nos vemos en dos semanas con otro tema de interés aquí en su programa Fiscal con Sentido. Pásenla bien, un gusto, un abrazo. Gracias Nada nuevamente bien. José Luis. Nos vemos. Bueno, gracias. Hasta pronto, abrazo, hasta pronto.